Hola, muy buenos días, tardes o noches. Hoy estamos en un Uder... canal, en donde vamos a jugar un Classic Y se le pico el ojo. Ay no, se bulló Ah no, no, no se bullo. Y bueno ignoremos eso completamente, ok? Ignoremos que eso no ha pasado, ok? Bueno, hola Tú has sido atrevido Atrevido, no No es atrevido Bueno, ignoremos esta partilla Bueno, ha sido está, está ocupado con acaso Puedo decirte una pregunta Si tú lo piensas Incluso la persona Que das con más Puede cambiarse a sí mismo y ser una buena persona. Esa fue una asquerosa pregunta. ¿Tú quieres sentir lo que le has hecho a otros? Bueno. Supongo que no voy a de mantener mi promesa, chico. Bueno, ahora sí vamos a atacar. Toma. Je. Tú no sabes dónde vas a ir, buen amigo. ¿Sí sabe a dónde voy a ir? A tu. a tu funeral. Bueno, ya que. Toma. Deja de esquivar, por favor. Esto ha sido una. un error muy grande. No, no me va a hacer con ese ataque. No me va a hacer con ese ataque. No me va a hacer tanto con ese ataque. Tenía que hablar. Tenía que hablar. ¿Cómo tú vas a vivir después de esto? Pues voy a vivir. Simplemente porque esquivé todo el ataque. Entonces pienso que... no. ¡Ay, no manches! Yo pensé que nada más eran huesitos si no, me equivoqué También son perros lanzalánceres La verdad no me acostumbro al nombre de Blasters Así que perdónenme Voy a comer Una hamburguesa Es que no puedo resistir mucho Entonces tal vez te debería de perdonar Ah, no me perdonen, mátame Quiero sufrir Quiero sufrir No, no, no, no, no, no quiero sufrir, no quiero sufrir En ese momento, Cell sintió el verdadero terror No, no, no, no quiero repetir toda la batalla Si yo muero, ustedes sufren, ok Porque voy a reiniciar toda la batalla entonces, esto no puede ser una broma. No, no es una broma. Es que en realidad sí te quiero matar. Que ya me hiciste mucho daño. Me quedo aquí. Después de este ataque... Uy, después de este. Listo. Eh, él sigue atacando. Eh... No, no, no, no manches, me hizo mucho daño. Perdón por dejarle sin oído pero bueno, ¿qué más? Ay, no manches, Pai, Pai, 100%, debo de curarme, debo de soportar. Tu vida ha sido re restaurada. Debo de matarlo, debo de matarlo. Ya me lo propuse yo mismo. Así que se va a morir sí o sí. Toma. Solo ríndete. No, no me voy a rendir. Después de la paliza que me estabas dando, no. Estoy, ma Estoy concentrado en asesinar. Así que tómalo por hecho. Espera, necesito hablar con algo contigo Ah, ok, vamos a hablar Parece que tú solamente lo has hecho reír Ya valiste Ya valiste No te vas a reír de mí No te vas a reír de mí Tal vez deberías de poner Tu cuchillo abajo Y calmarte Pero si, ¿cómo voy a hacerlo para abajo Si ni siquiera me deja ver La palabra completa Te está perdonando No me deja ni tampoco escapar. Toma, perdón, pero bueno, no hay manera. No me muevo para que ya. ¿Y ahora qué? Ay, no. Ah, mira, él pensaba que yo iba a estar ahí. No, no, no, yo no voy a estar ahí. Ay, no manches! <ríe> Lo esquivé todo. Deberías de, de atacar más duro si me quieres matar. Si me quieres matar, debes atacar más duro. <risas> Está callado. No, no, con ese ataque me hace daño. No, no vas a dar con esto. No me vas a dar con esto. Con esto nomás. Vas... No me vas a dar con eso y ya. Bueno. Yo sé lo que va a pasar después de matarme. ¿Qué va a pasar? Ay, no, no este ataque me está haciendo mucho daño ¡Ayuda! Este ataque no para ¡Toma! No, no Solamente vas a, a Reiniciar la, la línea del tiempo Ay, no puede ser Me tengo que curar Me tengo que curar Me tengo que curar Ya, calma Calma, calma Necesito curarme eh, eso no es fácil. Si ¡Sí es fácil. Bueno, ya que... Has comido el héroe leg legendario. Después de todo, tú te vas a aburrir. Sí. Exactamente lo que estás diciendo. Después te voy a matar millones de veces y tú no te vas a dar cuenta. Toma. Solamente es un juego para ti. No es cierto. Sí, es cierto. Es completamente cierto. Ay, mi dedo. Mi dedo. Mi dedo. Me duele el dedo. Parale. La batalla se está haciendo muy difícil y más difícil. Es tiempo de acabar con esto. Ay, no manches. No, no, no, no. No quiero morir. No quiero morir. No quiero morir, por favor. Ya llegué muy lejos para morir ahora mismo. Ya llegué muy lejos para morir ahora mismo. No puedo morir ahora. Ya párale, párale, párale. Ya es demasiado. Párale, párale. Que con un ataque me matas. Vamos a esperar a que se calle la música. Vamos a sincronizarnos. Toma. Y así es como término Tú, tú No, esto no es posible ¿Qué eres? Te debí de haber matado Sans, Alphys, todos Perdóneme Yo, no Suficiente Solamente quieres verme En problemas Bueno, voy a tener Que decirte que lo que viene Ahora no te va a gustar pero ahora, los problemas van a empezar solamente ahora. Por favor, no seas tan malo, no seas tan malo. ¿Yo qué te hice? Nada más te di una puñalada en la panza. No es, no es nada. A otros les he dado más de cinco apuñaladas y nos han muerto. Ese me da pena, ese me da pena. Fue muy fácil de matar. Sé que no es buena idea Sé que no es muy buena idea Ir a por él como loco Pero bueno, vamos a por él No, muévete No te dejes dar No te dejes dar Ten paz interior y no lo mates ahora No lo mates Tan rápido Ten paz interior y recuerda a las bri el, el que te mató 58 mil veces Recuérdalo este no es nada Este no es nada No es nada No me va a matar No me va a poder matar No me va a poder matar Ah, Ya valió, ya valió ayuda no ya valió ya valió ¡Ay! Vamos con la fase 3, si it. Vamos con la fase 3 porque Porque yo lo Tú No, esto no es posible, ¿qué eres? Te vi, no, ya ya lo leí, ya, ya ya ya ya ya muerte Vamos de nuevo Ahora sí, paputa te cargó el payaso Ahora sí vas a morir 100%, no fake Vas a morir, vas a morir. Es. Yo te lo compruebo, 100% comprobado. Ya sé tus ataques primerizos, así que no me vas a dar con, tanto con esas porquerías. Nada. Nada. Nada. Nada. Nada. Nada. ¡Ay! Casi me da ese. Oh, shit. <risa> no <¡N> <risa> Me estoy muere y muere con esa fase No puede ser Voy girando como loco No me van a dar con girando como loco No, me... Ay, si ¿Sí me dio, no Si ¿Sí me está dando No Me voy a suicidar, me voy a suicidar No, Suicídate, suicídate Ya no es necesario que vivas Ya no es nada necesario que vivas ya, mátame, mátame No lo puse el pase 3 ¡No! Ay. ¡Pero qué pe Mátame, mátame, mátame ahora mismo Hasta en los videos grabados Cometo fails Ya le gané, ya le gané, es que yo callado simplemente puedo hacer todo, a ver, Sans, adiós, okay. que te vaya bien, ya se fue, parece que los huesos le dan un tono a la música, no, por eso están ahí, <risa> para darle tono a la música y decoración, <risa> en ese momento, Cell sintió el verdadero terror, otro navajazo Adiós Bueno chicos, aquí termina el video Tristemente Y bueno, los créditos déjemelos la verdad casi no importa Suscríbete si no estás Y activa la campanita para Ver, que para que te notifique Simplemente, no para ver Más de estos videos, simplemente para que te notifique Bueno, suscríbete si no estás Y activa la campanita para más videos de este tipo Otra vez dije lo mismo ¿Por qué estoy tan acostumbrado a decir eso? Bueno, si te gustan mis fails, por favor, suscríbete y dale like. Bueno, entonces ya me voy. ¡Adiós!